invito a que realicemos un viaje. Desde aquí nos vamos a trasladar hasta la isla de Guam, que está se encuentra a unos 2.700 kilómetros al este de Filipinas, y ahí vamos a encontrar uno de los puntos más profundos de la Tierra. Este lugar, que se conoce como la Fosa de las Marianas, tiene una profundidad de aproximadamente 11.034 metros. Sin embargo, como este es un lugar, o esta es una profundidad aproximada, puede que incluso sea más profundo todavía. En el caso de las costas chilenas, también encontramos un lugar bastante profundo... ...la Fosa de Atacama, con 8.065 metros. Ahora, ¿por qué nos referimos a estos dos lugares tan profundos en el Océano Pacífico? Porque estos lugares, como ya decíamos, tienen profundidades aproximadas... ...que son insondables. Y también estos lugares se conocen como abismos. Esta palabra, abismo, incluye o da la idea de algo muy profundo que no, no se puede sondar o no se puede medir y que es también inaccesible. Esta palabra en la Biblia aparece al menos unas nueve veces en las escrituras griegas cristianas y, una de, y especialmente esta palabra se utiliza para referirse a las situaciones que se generan durante la gran tribulación, Armagedón y el reinado de mil años de Cristo. Los invito a que veamos una de ellas. Se encuentra en Revelación, capítulo 11, versículos 3 y 7. capítulo 11 los versículos 3 y 7 el versículo 3 es para poder entender luego lo que menciona el versículo 7 dice aquí y haré que mis dos testigos profeticen 1260 días vestidos de saco. el versículo 7 añade y cuando hayan terminado de dar su testimonio estos dos testigos la bestia salvaje que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará en este texto, como veíamos entonces, se menciona a dos testigos que realizan una labor durante 1260 días y luego de terminar este trabajo, son muertos, en este caso, a mano de la bestia salvaje que hacían de desde el abismo. Ahora bien, ¿cuál es el significado que en la Biblia se da a este término, abismo? La Biblia utiliza algunas veces este término para poder referirse tanto al Seol o el Hades, que en este caso nosotros sabemos que es la tumba común de la humanidad, pero también, en vista de que a las criaturas espíritus se las echa en él, no se les limita a estos dos lugares, al Seol o Hades. Tampoco se alude al lago de fuego y azufre que se menciona en Revelación, en, el, en donde son arrojados eh, Satanás y sus demonios luego del reinado de mil años, ya que también en el mismo libro de Revelación se menciona de que Satanás es arrojado al abismo y luego es liberado de él. Y tampoco es apropiado referirse a este lugar, al abismo, como un lugar eterno, ya que Jesucristo, según lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 7, fue liberado o fue, fue sacado de ese lugar luego de su resurrección. Los invito a que veamos de hecho Romanos capítulo 10 versículos 6 y 7 para que veamos cómo se utiliza este término abismo en esta ocasión. 6 y 7. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Pero la justicia que resulta de la fe habla de esta manera. No digas en tu corazón, ¿quién ascenderá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es evidente entonces que el uso de la palabra abismo en este texto se refiere al lugar en donde Cristo pasó parte de tres días y desde donde Jehová luego lo resucitó. Sin embargo, como esta palabra transmite la idea de algo insondable, o que no se puede medir, concuerda también con lo que menciona Romanos capítulo 11, versículo 33, que también los invito a que lo podamos ver. Avanzamos en la Biblia, llegamos a Romanos capítulo 11, versículo 33. Aquí menciona el apóstol Pablo. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e ininvestigables sus caminos. En este texto podemos ver tres palabras que aluden o que tienen relación con abismo, que serían profundidad, inescrutables e ininvestigables. Según un diccionario, la palabra inescrutable da la idea de algo que no puede saberse ni averiguarse. Por tanto, lo que menciona Romanos capítulo 11 versículo 33 entra en armonía con lo que menciona también Romanos capítulo 10 versículo 6 y 7 en donde se indica en este caso que el abismo da, la, o, la idea de, el abismo da la, o la idea de poder estar algo fuera del alcance solamente del ser humano. Sin embargo, se encuentra al alcance en este caso de Dios y del ángel que tiene la llave del abismo que fue designado por Jehová. De esta forma entonces... Podemos conocer el alcance del poder, la sabiduría, el amor y la justicia de Jehová nuestro Dios que tal como leíamos en Romanos 11.33 son inescrutables o que no se pueden medir.